señores jay balvin y la consecuencia de su tema junto a toquicha aunque fue eliminado de youtube de youtube y balvin se ha disculpado la colaboración musical del colombiano con la dominicana toquicha sigue repercutiendo en su carrera artística y ahora en varios grupos exigen que no se presente en la feria de cali así es pues eh, según luego de le que se da a conocer que el intérprete sería el protagonista de un superconcierto allá en la Feria de Cali Un grupo de mujeres exigen a las orga a los organizadores cancelar la presentación del reggaetonero. Eh, al menos 10 organizaciones le piden a la alcaldía de Cali que cancele ese concierto que está pautado para el 27 de diciembre En dado caso que eliminen a J uh, Balvin de la carrera o en dado caso que lo eliminen de la cartelera artística según algunas mujeres, si permiten que el intérprete de mi gente actúe en esa feria, aumentaría el racismo y la estigmatización a la minoría. Todavía esa canción con Toquisha está ah, pagándole no factura. la, la canción, que es lo que ellos quieren. A mí eh. lo que me da pique es que él pudo llevar a Toquisha internacionalmente en su ritmo. Sí. No venía usted a cualquierizar la carrera de J Balvin. Con una loquera. Sí, pero ya el tema está tumbado. ¿Qué es lo que pasa? No, es que tú sabes. Que, eh, mira, ellos hay personas. No, yo no, hay si lo que tiene que no, venir no. aquí a cantar. Mira, a la canción. Ellos hay personas que se levantan con la mente de hacerle daño al otro. Eso está comprobado. Se levantan a, para hacerle daño al otro indiscutiblemente. Eso es así. Y mire, él eliminó eso y todavía sigue la... Siempre salen esos grupos, pero es cuando le conviene. No apoyo la canción y nunca la escuché. Ni nunca vi el video. Pero ya ese muchacho se cometió un error y ya. Imagínate tú. Al final él representa ese país claro. como artista, entonces no, no entiendo. No, entonces se sabía que iba a pasar, porque acuérdense que la que le llamó la atención fue la vicepresidenta de Colombia, Así era es. por, por la, el tipo de letra que le miraban a la mujer y eso, entonces en Colombia pues se cumplen lo que se dice, entonces parece que como aquí muchas veces el primer movimiento feminista que donde está, pues allá sí funciona en Colombia, el movimiento feminista, entonces para ellas pues fue algo boom, lo cual yo no voy de acuerdo porque hay muchísimas canciones que ha hecho uh -huh. J Balvin que han estado peores. Porque él canta lo mismo, solo que lo baja a veces el tono o usa otras palabras distintas, solo que tú que lo canta cruda, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pero yo siento que no es para tanto tampoco, porque bastante que canciones que han salido y que ya el ni controlarse se puede, para estar atrás, no, tú no vas a cantar quieta, y si tú no cantas esa, pues mejor te vayas. Cuando él ha subido mucho eh, la bandera de ese país Colombia, tanto él como la misma Karol G, Maluma y otros artistas de ese género. Entonces sabemos que es una canción bastante subida de tono, pero tampoco para echar abajo toda la carrera de J Balvin y todo lo que estuvo trabajando, para que lo estén cancelando por una canción que ya tienen que dejarse en el pasado, pues ya la quitaron, no tiene sentido. Así mismo, si ya la quitaron, ya no tiene sentido seguirle bloqueando la carrera a J Balvin, porque ya ya él resolvió y hizo lo que iba a hacer, recibió su castigo y su y, y su par de boches y, y pidió disculpas. Entonces, ¿cuál es la ñoñesa de esta gente allá en Cali? No, no que ya. siempre aparecen unos grupos. No, y es la ñoñesa no ¿cuál, la, ¿cuál, es la, ¿cuál es la ñoñesa? O sea, ya. Ya quieren, quieren hacerle la vida imposible a J Balvin. J iba lo andan buscando que J. Byvin organice una vaina aquí invita a Toquicha a cantar. Yeah. Para que se pongan locos. Yo hiciera eso. Gracias gra que lo hago. Si yo fuera J. y viniera a organizar un evento aquí, para que se exploten para allá. Con, con Toquicha. Con toquicha, ahí. y la pongo a Toquicha, la canto cinco veces la canción. Bueno, mira, es que una, una cosa, mira, y es que también esto no, no es la primera vez que ocurre con J. Byvin, porque acuérdense con, que con Maluma que Maluma para mí es peor que con Ye las cuatro baby ah ya tú sabes eso fue terrible sí ajá es verdad Maluma para mí es peor que que que J Balvin en cuanto Ay, a esos temas que, con. sí por, con esos temas con las cuatro baby y todo, y todo eso de sí, verdad no yo no, no, Eso Ma no más Martín J Balvin sí. ahora claro que él después tú no Maluma te enamorado de cuatro que Maluma se se corrigió con la canción que lanzó tú no estás enamorado de cuatro baby no no como que no te hacen enamorado de cuatro veces. siento que a la gente con lo que le coge, porque la canción de los sentido siempre han existido. Porque si quisieran que no siguieran haciendo este tipo de canciones hace rato lo hubieran parado, las feministas no lo van a parar ahora. Yo, ya que está en su auge, que es eso, lo que a ella le gusta, pero tú lo cantándola todita. Yo mismo. sigo, yo sigo insistiendo que el común denominador con ese problema es la misma toquilla, porque como todavía es Ah, eh, para algunos como que no, no la quieren y no la aceptan a tu quiche entonces ¿tú ves? le cayó mal fue la muchachita ya en Colombia Hay una sí gente. sí yo creo que ella ella no tuvo esa suerte que, que tuvo aquí digo que con eso dicho y esa cosa imagínate tú o sea, los, los colombianos son personas humildes educadas muy sí, educadas y y, y y con un lenguaje y, y un o sea son sí. celosos del lenguaje